Aquí esto era un postero lleno de aroma y marabú. Esto estaba perdido aquí. Entonces yo llegué y, y empecé a trabajar y mire las condiciones que tiene. las condiciones buenas, ya ha producido bastante y, y pienso que siga produciendo. Porque es verdad que trabajando se ve el resultado. Yo nací en Guisa. En la Sierra de Guiso, un lugar nombrado La Arena, en el monte. Luego renació en la Sierra también y de la Sierra de la Sierra dio vuelta por, ahí por la Platica y de la Plata de Mazó, ciego de Ávila, hasta que yo, yo tuvo la facilidad de venir para La Habana y entonces fue cuando yo pude venir también para La Habana. Aquí llegué a empezar a trabajar y trabajar, trabajando en finca, por ahí, donde quiera. Ahora hay que ir trabajando fuertemente. Sí. Fui aprendiendo con mi papá a, a ir a los conucos, porque allá en Oriente le dicen conucos, aquí es una finca, pero allá es como unos conucos. Y entonces empecé con él a aprender a sembrar los frijoles, la malanga, todo el ñame, eh, todo ese tipo de cosas que se siembran, lo aprendí con él allá. Yo lo enseñé a, a trabajar, que es como se debe, porque eh, el trabajo forma el hombre forma la persona, al trabajo. Y eso fue lo que él aprendió conmigo trabajando, igual que los hijos míos, todos. Y, y los seis, lo enseñé a trabajar honradamente, como él. Martín dijo un verso, dijo, si, si el hombre es bueno o si el hombre sirve, la tierra sirve. Y yo, ejemplo, no soy uno que se deje llevar por esas cosas, pero sí le vi la lógica. Porque este terreno aquí era un terreno infructuoso, pero cuando yo empecé a, a sembrar mis matiques, a echarles un poquito de agua y, y a mantenerla, yo he cogido tomate, he cogido frijol, he cogido maní, pepino, lechuga, tomate, ají, ají cachucha. Ahora tengo por ahí cilantro, catilla, que es muy bueno, ajo montaña. He cogido yuca, boniato, de todo yo he cogido en ese pedazo o okay, que ahora a mí me dieron los frijoles de la bodega, el puñito ese, y allí ahora yo voy a coger como 10 libras con esas onzas que yo sembré. La vida te enseña a hacer cosas, sustentarte y hasta darle a los hijos y eso. Yo aquí siembro y no siembro para mí solo. Siembro para, le doy a los vecinos, a todo el que necesite un frijol, una yuca o algo, yo si tengo, le doy. Yo descubrí cómo estaba el agua ahí. Yo dije, voy ahora a hacer una presa. Y a pico y pala hice eso ahí. Y entonces me iba con un jamo o algo, pescaba y le echaba ahí. Y ahí se incrementaron. El año pasado me comí más de 100 tilapias de esa ahí. Cuando me veo más apretado, tiro un anzuelazo ahí y ya yo tengo algo de comer. Por lo menos de la tierra, yo sé que el hombre que trabaja de alguna forma saca fruto de la tierra. Él siembra, él sabe más que yo, él tiene métodos de siembra, y yo otra. Yo antes de sembrar, yo le riego el estiércola. Para que la mata coja fuerza de... y para que pueda, pueda producir, date cuenta de ese mismo tomate y cómo está. Eso es a base de tierco. Porque él, ejemplo, sabe el tiempo de siembra, lo siembra en el tiempo de siembra. Y yo no, yo, como dice el haitiano, yo siembro en todo tiempo. Si lo cojo bien y si no, también. Para la suerte que, el, que lo cojo. Lo mismo siembra tomate con ají, que siembra ajo, que siembra todo, pero to, todas sus cosas tienen su, eh, su parcela. El ajo por aquí, el, el ají por allá, el tomate por allá, porque todo no es de agua. Y así todas todas cosas tienen su, su, su método. Esto de ciclo corto es a partir de septiembre, del 8 de septiembre se empiezan los semilleros. Para entonces pa empezar a trasplantar el, el tomate, el ají, la lechuga, el pepino, la calabaza, el boniato, todo eso de tres meses, tres y cuatro meses. Pero di para allá lo que es la yuca al año, las malangas al año, hay áreas que hay que dejarla descansar, por lo menos la loma esta aquí, mire. esa loma, ya después que yo coja dos o tres eh, campañas ahí, ya eso hay que dejarla que, que coja vegetal porque si hubiera, si hubiera fertilizante, ya las cosas cambiaron, pero no hay fertilizante, ya ahí hay, hay que dejarla que descanse la tierra y, y para un par de años y después volver a, a pegarla. Yo lo veo bastante bien, el un viejo que está fuerte e incluso trabaja más que yo y siembra hasta más que yo. La verdad que a veces me cuesta porque porque todos los días aquí, y a veces las piernas no me acompañan, ya son, ando un 66 años ya, y, y toda una vida ha sido en la agricultura. A veces las piernas no me acompañan, pero sí mismo vengo a guapear. Si no, no tenemos. <risa> no hay que trabajar para tener. Yo veo mi futuro aquí porque al menos el tomate me ha dado algo y todo va produciendo, todo va produciendo, todo va dando.